El programa de radio eh, fue cumplió su ciclo, digamos, eh, ya no se hace más, eh, lo hacía, la, lo, lo organizaba ese programa Damián Pasarela, que es el hijo del pintor, eh, y se llamaba Música y Cultura de Concordia. Y bueno, nosotros eh, con Fernando Bellotini hacíamos el programa, eh, la cuestión básicamente era llevar material de autores de Concordia, que es un... Una página que tenemos que está online, ese es un trabajo bastante interesante en cuanto a eh, recopilar todos los materiales de los poetas y narradores eh, de Concordia que están acá, que viven en Concordia y los que también... Eh, viven afuera y son de Concordia, ¿no? Y por otro lado, la otra parte, que es una sección que, que la, dirijo, la dirijo yo, que es, todavía la, la sigo dirigiendo, que se llama Rescates, donde está toda la historia, digamos, de la provincia, de la literatura de la provincia, ahí está, digamos, Juan L. Se la rayan, Mastro están todos los poetas, eh, más o menos consagrados y otros no tanto, no como Luis Alberto Ruiz y otra gente que o Alfonso Solá González que por ahí merecería ser leída un poco más eh, ese es un tema el otro tema de los blogs el tema del blog eh, yo lo considero yo estoy muy orgulloso de ese laburo porque es un laburo crítico digamos en el sentido de que no es, digamos, copiar y pegar, sino que yo me, me tomo el trabajo de leer a cada uno de los autores y de, y de hacer una selección dentro de lo que yo considero, con mis conocimientos, este, que sea lo más representativo de, de cada uno, ¿no? En realidad es una excusa para leer, digamos, ¿no? Eh, yo hago talleres desde que publiqué mi primer libro, que es de 1992, El margen de la aldea. Eh, ahí mismo empecé a hacer talleres. Y, bueno, el taller es, una, es un un espacio, digamos, eh, de investigación, ¿no? Básicamente que te permite eh, reflexionar en común sobre la literatura, sobre las cosas que a uno le gustan o no le gustan. Porque además la corrección que, que yo hago, que es bastante exigente, digamos, o intransigente o, o inflexible, digamos, en cuanto a, a determinadas cuestiones, ¿no? Que, que, que para mí tienen que tener el texto, ¿no? como por ejemplo la precisión. Eso de, de la, aparte de eso de la precisión, por ejemplo, no lo inventé yo, eso es Rapau dice, dice: la precisión es la única moralidad de la escritura. Dice: ¿Cómo hay que escribir? ¿En qué estilo? No se sabe. O sea, puede ser en cualquiera yo no sé. cualquier estilo podría funcionar yo puedo tener mi, mi, digamos y desde el punto de vista de taller yo privilegio esa cosa porque es la zona digamos de la tradición que a mí me interesa el objetivismo, el imaginismo norteamericano, etc. ahora, si yo leo un poema como, no sé, como un puente un gran puente de Lezama y me saco sombrero, viste, y un poema neobarroco digamos, no o barroco o un poema de Góngora Digo barroco por decir otro estilo y otros estilos que hay, ¿no? Muchos otros estilos. Lo que sí por ahí hay que situarse en la época, ¿no? Yo pienso que la época es algo que marca, digamos, ¿no? Yo trabajo con consignas, ¿viste? De, de escritura. Que por ahí el coordinador te puede ayudar a descubrir o a sacarte, que vos saques de vos mismo tu propia voz. Porque en definitiva es eso, ¿no? Es encontrar tu voz. Y bueno, ya con eso ya estoy, ¿viste? Si, si se logra eso. Planté tres árboles en el frente y la casa siempre tiene sombra. Adentro se respira el aire puro que entra en rodajas verdes. Todavía no vi el aura de Juan, aunque a veces el sauce se inclina más de lo habitual.